El Partido Popular eh, siempre defiende la libertad de los padres o defiende la libertad en general cuando se trata, por ejemplo, de regalarle los impuestos a los que más tiene la Comunidad de Madrid. Pero cuando se trata de defender la libertad de los padres para elegir una comida nutricionalmente saludable, como la que piden los expertos, ahí no quiere hablar de libertades. Ahí entra la señora Ayuso hasta la cocina de cada una de las casas de las familias madrileñas y les impone a las más vulnerables la comida basura que, por cierto, la señora Ayuso seguro que no querría para sus hijos. Yo creo que, en fin, es una cuestión de justicia social y yo creo que clama al cielo que la actitud de la señora Ayuso en este tema en particular es absolutamente irresponsable.